Oye hermano, ¿dónde estáis ahora mismo? Ya, con el play a la weá, ¿eh? no Nueve segundos y corriendo Se acaban, eh. This back, trapero punk, morning the punk, vaca This bag trapero punk, katana gang, baga This bag trapero punk, money in the bank, baga This bag trapero punk, katana gang, baga Me gusta morder tu pupi. Dale, nena, mueve el buri. Yo dentro, tú no lo tuve. Andamos soltando aquí, Uh, ah, uh, trappin' so flexing the street, uh, ah uh, Cadana palón Longhi pa'l perejil Estamos en la calle saltando aquí, Tenemos la mierda que deja mil Trapero Bang, Money in the bank Collin hey, the Smoking scam, katana Gang When I might drunk, baga Trapero Bang, Money in the bank Puro sableta, shuttafaga, ey Trapero Bang, Money in the bank Cadana Gang, baga, hey. this This back, trapero punk, katana gang, baga This back, trapero punk, money the bank, baga This back, trapero punk, katana gang, baga This back, this back. Tch, <sharp> tch, <inhale>